nosotros debemos tomarlo con mucho comodimiento este, este fin de semana. Y quiero, me refiero, o sea, me detengo a hacer este comentario a manera de reflexión porque sale en la prensa de hoy una especie de medición que hizo la DGC y fue unas pruebas de alcoholemia, ¿qué se llama? Serio. La sí, prueba sí. con el alcoholímetro. El alcoholímetro, alcohol. sí, una... a, a unos alcohol 968 conductores. Y el 18% dio positivo. Usted diría, bueno, eso es mucho. Porque había, debió haber dado positivo uno o dos. ¿Verdad? Pero es, eso es mucho. Y lo penoso de eso es que esa medición si se sigue haciendo en la medida que pasa el tiempo, sobre todo en esta época, puede aumentar de manera significativa. Y lo peor es que nuestras autoridades son corresponsables de eso. Porque si bien es cierto que usted como ser humano debe cumplir con su rol, que le corresponde y asumir su responsabilidad, su compromiso de que sabe que al conducir no se puede manejar, no es menos cierto que las autoridades están llamadas a que de violentar esas normas, esas reglas, haya régimen de consecuencia. Pero ¿cuál es el aporte que hacen nuestras autoridades? Abriendo, quitándole las limitaciones que tenía hasta hace poco, el límite para expedir o vender bebidas alcohólicas limitadas. Pues en este periodo de Navidad, donde cientos y cientos de personas salen a las calles a disfrutar de esta Navidad. Entonces, ese tipo de actividades alimentadas por nuestras autoridades para que usted se emborrache, para que ah, usted beba. ¿Por qué? No se le está diciendo a la población, beban, emborraches No hay que decirlo así, per se. Porque con seguridad. el hecho de aperturar que se venda bebidas alcohólicas a las 24 horas del día, te está diciendo que se puede beber. Y estamos en un país donde... Lo que mayor le hace falta es educación, es formación. Y no podemos mandar a la gente a emborracharse, a salir a las calles. Una muestra de eso es que los, lo veo todavía muy poco. De esos 900 y pico de personas, conductores que fueron sometidos a la prueba, el 18% dio positivo. Mañana va a ser el 50%, alimentado por nuestras autoridades. Entonces, desde aquí, y de manera eh, muy humilde, nosotros queremos pues, decirle a usted que nos está viendo, decirle a la, a, la, a, la, a, la, a la comunidad, al país, que disfrute esta Navidad, que disfrute esta noche buena, este 31. Por todo lo puede hacer en familia, en Ay, casita. Si tranquilo. no tiene que salir, no salga. Usted tiene desde hoy, mañana, el domingo, el lunes... Si tiene la necesidad, ¿verdad?, de, de salir a comprar algunas cosas, algunos preparativos, No, Victor, compren, sino, tiene este fin de semana para usted tener hacer su cosa. Exacto. Nosotros ayer ya comenzamos a planificar, trae tú, trae esto, ya el fin de semana para el lunes, no te lo en la calle. Entonces, usted que tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo. ¿Qué va a evitar eso? Que el lunes y el martes no tengamos unas calles con calles congestionadas y todos los negocios congestionados y eso trae como consecuencia que ese ese ese ese movimiento vehicular y de personas que van en las calles, puede crear situaciones difíciles. Que usted sale a comprar algo que necesita para preparar su cena, eh, choque su vehículo o tenga cualquier inconveniente por la cantidad de personas y movimiento que hay en las calles. Entonces, vamos a prevenir. <coughs> si tuvo que salir, ¿por cualquier razón? Hágalo eh, eh, con cierto comodimiento para evitar eh, situaciones de, que puedan ser inmanejables. Así que, prográmese y todo lo que vayamos a hacer, hacerlo pensando en que nuestras familias nos necesitan. Comparten familia, reúnase. Y no salga a, a, en un vehículo, después que se haya un trago en su casa, a, a, a crear problemas. Ya que es algo personal, tal vez la intención de nuestras autoridades es esa. Porque, explícame, una medida que hasta el momento había dado ciertos beneficios de poner limitaciones a la venta de bebidas alcohólicas de manera espontánea, vienen las autoridades y quitan esa limitación. Entonces, ¿para qué es? Para eso. Y eso es lo que en definitiva lo que va a hacer que nos vas a perjudicar. En otro orden, de manera breve, yo quiero agradecer y saludar al ingeniero eh, senador de la provincia, Duarte, el ingeniero Amílcar Romero, que una vez más, eh, presenta sus memorias como cada año eh, no creo no tengo conocido creo que Amilcar Romero lo hace lo hace creo que eh, Rafael Vargas en la ciudad de Moca y creo que otros muy pocos hacen ese evento que hace Amilcar Romero cada año donde da detalle de, eh, de el manejo que le da los recursos que recibe la oficina senatorial Duarte Así que felicidades, ingeniero, eh, por esa, ese evento en el día de ayer donde asistieron una vez más las diversas instituciones eh, benéficas de aquí de San Francisco de Macorís y la zona de la provincia, del, del municipio o de la provincia de Duarte que se, que se benefician de esas acciones que usted hace. De verdad que un evento hermosísimo donde estuvo también, asistieron eh, una gran cantidad de estudiantes actualmente becados en la Universidad Nordestana y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en los diferentes colegios que hay aquí en San Francisco de Macorís que se benefician de esas becas que a través del senador Amílcar Romero eh, también asistieron a ese evento. Así que de verdad felicitar a la Oficina de San Duarte de nuestro senador Amílcar Romero Portuondo. Vamos, Sergio Romero, a una breve pausa y a regreso pues venimos ya con los comentarios que nos quedan y además compartir los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no le cambie que en breve regresamos. El olor a